Hola, hola, buenos días todos los presentes, la, la guitarra porque después voy a trabajar en la micro, así que no se emocionen con respecto a que. Eh, bueno, la verdad es que tenía, bueno, buenos días a todas las personas que nos siguen en YouTube también, a la mesa, a todos los constituyentes, a todos los compañeros, la gente de Colchagua, Cardenal Caro. Tenía un discurso preparado, un discurso muy lindo, pero la verdad es que ya han hablado 120 personas, entonces he tenido que ir borrando de mi discurso ciertas cosas, al final no me quedó nada, así que literalmente no tengo discurso. Fui tarjando así, no son 30 pesos, son 30 años, ya lo dijeron, tarjado. Cambio de paradigma, tarjado. Hablar de la abuelita para emocionar a la gente, tarjado también, mucha gente hablado de su abuelita acá, ni mi abuelita también es bacán. Eh, medio ambiente, constitución también todo eso está dicho, entonces, tarjado. Piñera, no se puede decir eso acá, tarjado. Eh. Así que como no me queda otra forma de empezar el discurso, mi discurso va a empezar así. Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, para que sepas que te quiero. ¡Chayán! El gran Chayán. ¿Y por qué les traigo aquí a Chayán? Por lo mismo, porque le gusta a su abuelita, le gusta a su tía, le gusta a su hermana, le gusta a, a, a su familia. ¿Por qué? Porque creo que es necesario, a través de esta chambonada que estoy diciendo, de formalizar los espacios donde se toman las decisiones del poder. Es muy importante, porque si formalizamos esos lugares, si chasconeamos esos lugares, vamos a entrar los Núñez, los González, los Sánchez, los Pintos, todos esos que no estamos acostumbrados a estar en esos lugares. Hay que chasconear esos lugares donde se toman la decisiones del poder. Hay que chasconear a los Jürgensen, hay que chasconear a los Marinovich, hay que chasconear a Moreno, hay que chasconear al señor Arrau, hay que chasconear al señor Adria, hay que chasconearle a todos ellos. <risa> está difícil por allá, pero se puede chasconear. Don Monquembre ya está medio chascón, por ejemplo. Hoy día estuvo en contra de la senadora, así que bien, por eso. Eh... Creo firmemente en la vía institucionalizada, creo que Chile es un país maduro que está dando respuesta institucionalizada a los problemas que tiene. ¿ya? Y lo creo, desde el otro día cuando tuve la conversación con el compañero Marcos Barrasa, le dije, compañero Marcos, no puede ser posible que nos vengan a fiscalizar de la Cámara de Diputados acá, es un acto de injerencia de un poder constituido a uno a uno constituyente, no se puede hacer eso, es una falta de respeto, hay que organizar el pueblo, alzarnos en armas, hagamos la revolución, compañero Marcos Barrasa, le dije yo. Compañero Marcos Barraza me miró y me dijo, vamos a hacer un comunicado, me dijo. Yo lo quedé mirando, le dije, compañero Marcos Barraza, son antepasados políticos, andaban en la selva con AK-47 haciendo guerra de guerrillas, levantando a la gente. Y usted me dice que va a hacer un comunicado. Tiene razón, me dijo. Yo le dije en ese momento, comandante Marcos, le dije, había que leonarlo. Y me dijo, tiene razón, me dijo, no, me dijo, tiene razón, vamos a hacer un comunicado muy extenso, dijo. Y arma de un oficio también, me dijo, oh, revolucionario, así, pero muchísimo. ya Y la verdad es que hay muchas cosas que queremos reivindicar acá, no me queda mucho tiempo. Eh... Aquí en esta convención van a haber tres tipos de personas. Va a estar el pesimista, que va a ver un túnel oscuro, el optimista, que va a ver la luz al final del túnel, Va a estar el realista, que va a ver el tren que se acerca. Pero hay un cuarto personaje muy importante acá, que es el maquinista. Y el maquinista va a ver una cosa. Bueno, va a ver dos cosas. Primero, tres imbéciles que no se salen de la línea del tren. Y va a ver también la posibilidad de pasarle máquina al resto, porque es el maquinista. Así que hago un llamado, compañeros, a no pasarnos máquina acá, a no traer de la antigua política las prácticas que no queremos que existan en la nueva, en la nueva política. ¿Ya? También hacer un llamado a quizás calmar un poco los ánimos. Eh, también hacer un llamado a que de repente quizás si le echamos mucho al saco, podemos romper el saco. ¿ya? Eh, es importante eso. Quizás sea el momento de ponerle el tostador y bajarle la llama para que no se nos queme lo que estamos quemando. Vamos a reivindicar la pequeña agricultura rural campesina. Perdón. Vamos a reivindicar la pequeña agricultura rural campesina, señor. Para que nunca más... Un hijo, un niño, un joven, cuando llegue a la universidad tenga que neutralizar su acento. Se rieron, por eso fue el audiólogo tres años, miren cómo son. Para que nunca más de edad tenga que neutralizar su acento. Y porque el día que mi voz perdió su acento, la ruralidad perdió a un hijo y mi voz perdió su canto. Así que por eso hoy día les traigo un pequeño canto para demostrarles que hay mucho más que cueca, que, que el himno y otras cosas. Así que aquí de para la canción la hice, no sé cómo saldrá. Ya. ya empecé dejándole. <risa> ya. Yo soy un constituyente, elegido por la gente. Yo soy un constituyente, trato de ser consecuente. Yo soy un constituyente, lon con nuestra presidente. Yo soy un constituyente, Jaime vaso está rico, está crujiente. Yo soy un constituyente, peladito atria de la suerte. Yo soy un constituyente, africano descendiente. Yo soy un constituyente, la Tere no está demente. Yo soy un constituyente, solo es un poco imprudente. Se me fue esta cuestión, aquí no me resulta, a lo mejor un poco más allá. Dice, yo soy un constituyente. Este la rapido, la chucha no se le entiende. Yo soy un constituyente. <risa> ya no, no, no. Es la parte. yo soy un constituyente que trabaja humildemente yo soy un constituyente que trabaja honradamente yo soy un constituyente yo no soy un delincuente yo soy un constituyente el delincuente es el presidente muchas gracias única solución gracias